El primer lugar $100 pesos, segundo $50, y el tercero $25, <risa> <hasta> <risa> una coca, y tercero una patada. ¿sí? Se me atoran aquí la garganta. No, ¡Ah, oh, cierto! ¿sí, ¡Sí sirve! ¿Sí sirve! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy ya por fin nos encontramos en México. No, más que tenemos un reto pendiente Un reto sí. que te hicieron a ti, más sí. que gracias, nada a ver, Gracias Apenas me informó ayer Mario pues Gracias pero... a Jackie, Que nos mandó Exacto. dinero Me dijo, hagan un reto, tu papá, Paul Y tú Exacto. Y pues venimos a cumplir el reto Vamos a ver cuántos tacos nos comemos en dos minutos Ok, me parece muy bien sí. Mar, Y es que va a ser ¿Quién los come en dos minutos o quién se los come el primero, Mario? Porque sí. puede que esos dos minutos Sean mucho para alguien como nosotros Para mi papá, para mí o para Sí, nomás, no que, nomás que va a haber un premio. El que gane, el, premio. el quien gane, le vamos a dar $100 pesos. Ah, bueno, está 5 bien. $5 dólares, bien. es algo 5 bueno. $5 dólares. Es que, Yaki, muchísimas más gracias. Aquí. Ya aquí, que muchísimas gracias. Si gustan apoyar con más retos, pues ahí estamos. De todos modos, vamos a hacer más retos. Así que no se pierdan. ¿Pero cuántos retos van a hacer? No, pues ah. vamos a pedir 15. Yo pienso que 15, ¿no? Pedimos 15 cada, 15, 15 cada plato. cada plato. ¿Cuánto cre cuánto ¿Cuántos crees que te coman en dos minutos? Realmente. Pide 16. 16. Sí, cada uno. En tres platos, 16. Ajá. Vamos a pedir 16 tacos para... Porque a veces sí, si ganan... Yo sí. siento que va, van ¿Valtar? a faltar tacos. No, no, no creo. Vamos a ver. Son 120 segundos. 120 segundos. ¿Cuánto puedes, ¿Cuántos segundos se puede comer un taco? vamos a ver. Eh, vamos a pedir 10... Vamos a ver 3 platos. Eh, en 10 segundos te se comes segundos. uno. 10, 150 segundos y de menos 120 segundos los que vamos a dar. 120 entre 10 son 12, a 12 tacos, de 10 segundos cada taco. Vamos no, a 15. Ah, entonces está bien, 15, Diez, 16. Me está haciendo las cuentas. Ajá. Sí, 15 no, pero tacos. sí sale, sí sale. 15 tacos. 15, 15. A ver qué se los come. Si, serían menos, si serían 5 segundos serían pero, este, Pablo, aquí lo 24. Es de que el tiempo es el que va a mandar a Exacto. ver cuántos logras comerte en 2 minutos. Sí. Yo nunca he medido el tiempo en cuántos bueno. segundos me como un taco. Pero... ¿Crees que en que menos de 5? ¿Qué te parece si pedimos 15, 3 platos de 15? Sí, 3 platos de 15 Para ver Y así, bueno. ya, ya el que se los acabe primero es el ganador sí. De esos 100 pesos Sí, pues, ¿eh? de que lo que más te comas, Si te los come los 15, qué bueno, Exacto. pero no creo, ¿eh? Ok, bueno, también decirles que para no desperdiciar comida <risa> Eso Ajá. es cierto, y para no comer de gula. No, pero sí. si no, si no lo que sobre, se lo llevamos ahí a la perra no, um, no, no, mejor se damos no. ahí mi mamá. No, <risa> miren, no, no, no. Miren. exacto, es que no. No, ah, pero tomaron. no se crean, no si vamos a pedir 15. No, ay, pero como no les digo, acabamos. también nos, es para no desperdiciar sí, la comida. Sí, claro, entonces hay que pedir 15. ¿Con agua o sin agua? No, sin agua. Sin agua, sin agua. Ah, bueno. sin agua. El agua ayuda mucho, como es esta tortilla de maíz, si no tienes agua, se complica más porque está más equisito. Bueno, aunque son aceitosos. No, pero tacos, es la mayoría de tacos sin, sin agua, sin agua. Sin bueno, agua. sin agua. Me yo, parece bien. Yo digo que sin agua. Vamos, si resbalas. Yeah. Se sí. resbala porque se entorpece días el en aceite lubrica. ¿Cuántos tacos te has comido tú en una en una sola vez? No pues ya, ya hicimos el reto aquí recuerda no más que no, no recuerdo No pero yo, tacos. Si, yo siento no pero calmadamente. Sí, calmadamente cuántos. Te no has calmadamente me como tacos todo el día pero cuántos. <risa> Cuánto es lo máximo que has comido. <risa> lo máximo que he comido nunca he comido máximo Mario pero bueno tacos normales la bueno nada más siete. Yo siete. como ocho total muchos siete. Yo nah, ocho nah, diez dale, creo. ¿Tú 10? pero yo, más pero grandes. Hoy les puedo dar una gran sorpresa. Ah, no, quieren no, ganar los no, 100 pesos. Por eso. <ríe> no, pero. O sea, de estos, yo te decía, para mí se me hacen poquitos 15 en dos minutos. Pero bueno, ahorita habría que gane. La vez pasada, ¿cuántos nos comimos de condano? No 15. recuerdo. 25. Eran 30 por, por equipo, ¿no? 30 tacos por ah, equipo. Ah, o sea, 15, 15. Pero, pero era yo más hablé, bien, pero yo fue más tiempo. Más. Acuérdate pero, que me comías los de ah, mi papá. Pero o fue sea, más tiempo. La Eran tres. La está buena, es que, haz de cuenta que la vez pasada no lo hicimos con tiempo. Nomás lo hicimos a ver quién se los comía primero. Primero, a ver quién ganaba. Ah, ah, y pero exacto. duramos como unos cinco Cuatro, minutos. O cinco minutos, es lo que, que te digo. Puede que sí. Enseñan desde allá, Paul, para cómo están haciendo la carne. Están haciendo les todos los tacos ahí. Aquí es muy reconocido. Normal, muy reconocido porque se llaman los tacos de perro. Aquí son los tacos, Para las los personas tacos que perro. no conocen aquí donde vivimos, Ciudad de México y que son nuevas en el canal, aquí son los famosísimos. Pero fíjate tacos de que perro. no son de perro, así les llaman por... por no, no sabemos. Sé, no <risa> sabemos. <risa> exacto. Ellos no, dicen que son de perro, Mario. No, pero no. No, o sea, pero como, saben muy rico. O sea, como cuando allá en El Salvador que fuimos que dicen la carne de chucho. Ah, exacto. Pero no es cierto, es carne de res y de puerco. No, y luego comen comentarles mario no sabemos no sabemos exacto pero debemos comentarles que aquí es muy famoso porque está abierto 24 horas o sea ah, no sí. descansan también sí. la madrugada sí. venden ya que toda la noche, muchas toda personas la noche. turistas o sea que vienen de las discos que están aquí, aquí eh. a la izquierda eh, pues vienen aquí directo ¿Tú? los primeros 15 oh, no tío, tío. Sí, no con salsa. Sí, la salsa para que vale. lo para que lubrique sí, la salsa si sí <ríe> vale Mira. Oh. Que no, pica. no, ya vi que sí es cierto, Mario. Está bien 15, qué bueno no, que No, pues es que en dos minutos y te sí te <ríe> lo No, yo pienso que... <risa> no, eh, exacto. Son muchos. Mira, Paul, primer lugar sin pesos, segundo 50 y el tercero 25. <risa> ter una coca. El, ter el, ter el tercero una patada. Mira, la... chile del que no pica el que pica y también hay... Hay pepino y hay limón, hay gente que se gusta con limón y también hay pepino. Sí. En esta ocasión vamos a hogar el pepino. Ya huele rico, ¿ah? ¿eh? Sí, Así tengo hambre. Para cuando quieran venir, está aquí en el centro de Puerto Vallarta. Y ahora vamos a buscar la gasolinera del centro y la punta esquina. Sí. Está fácil. De hecho, miren, ahí va un camión de ah, los del centro. Más, preguntan por los tacos de perro. Pregunten por sí, tacos de perro. Incluso aparece en Google Maps. Tacos de perro. Tacos de perro. Aquí está Así que vamos a que estén todos listos los platos y empezar el reto. Sí. Comentarles que es la primera comida. No hemos comido nada desde ayer en la noche. Es el desayuno ah, para yeah. nosotros. Vamos es la comer. primera comida del ah, día. Exacto, o sea, no traemos nada. Está buena la competencia. Sí. Yo con salsita. Ahí, ahí, ah, ahí ustedes la... voten por quién por quién van. ¿Por Paul, por mi papá o por mí? ¡Qué rico! Empezamos. Eh, a ver, tú di. A bien. ver, vamos a empezar el reto, ¿eh? Les. Una. Dos. ¿Sí sabes o no? <risa> Eh madre, vamos a dar está! que finalice, eh. Dos minutos, no, no, no, no, no dos minutos no, no. dos minutos bueno. de Yo era está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! un minutos, Bien, bien. ¡Ah, se atoran! Bien bueno. Todo oh, mm. Se me atoran aquí la garganta. ¡Bríncame! ¡Ah, cierto! qué sirve! qué sí sirve! Es un placer comerlo. Oye, es el rato todo bacareado. De brincar. Mm. Tenía muchos sin comer tacos desde diciembre. ¿En su vuelta? Ya. ¿Yo? No puedo. ¿Quién ganó a ver? ¿Cuántos se, se quedaron? Que a ver pausa. Yo aquí me quedé. Mira, la mitad de uno. Se quedaron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Oye. y medio. Ocho y medio. ¿Tú? No. No, todos. todos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tú. A ver, tú. ¿Viste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. No, mire. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Entonces, ¿hay que darle hasta finalizar? Ajá, un ven, minuto ganas? más. No, ya ganaste. No, un minuto más. Hay que darle más. Un minuto más. Un, dale. un minuto. Dale. A ver. Ya, ya empezó. Allá. Ya empezó. A ver, dale más. ¿Para acabar, Nudo? Mm. No se puede, se No se hey. puede ah. Caben no esperado Se ocupa no se uh -huh. ¿Ah? Pero como uh -huh. que se desperdice no se bolleando <risa> uh -huh. hmm, Yo se voy bolleando Muy bueno Amor, No cabe no nada ah. Ay wey se atoran, me los dieron cargados, Eso es lo que se le he echó carne. Ya. Es <risa> Cuatro. <risa> ¿Cuatro o tres? Cuatro. Uno, dos, tres, <risa> cuatro. Cuatro, Paul. En segundo lugar, Mario. Dos, ver, cuatro, cuatro, seis, siete. ¿Cuántos tienes? <risa> cuatro. Uno, dos, tres, siete. ¿Y tú? ¿Cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y medio. 10 y medio. No. Ya no se comió nada en un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Les gané. No, igual, Rápido. Es que son competencias muy simples para mí ustedes ocupamos no, es que el... de verdad coma. Es que como dicen, la neta, saben bien ricos si y ah, quieren no <risa> quiere <risa> saborearlo. saborearlo, lo que un competidor digno. Ah, ahí, ahí para quien quiera salir, un contrincante que viva aquí, en la zona de, de Puerto Vallarta, a ver si es cierto, queremos Ajá. hacer un reto. O no, Igual, cuando viajemos a otra parte. A, a ver, donde vendan tacos. O en donde vendan tacos en otra parte de México. Si vamos para allá, uh -huh. a ver si sale un competidor. Eso ser. sería bueno. No, tacos en 3 minutos. Ya merece un agua, ¿no? No, dijiste es un agua. Dijo que es un agua. Dijo le es un agua. No, es así, como que traigo a un pedazo de carne. Yo puedo comer más. Son 15, ¿verdad? Eran 15. 15. Pásenme con otros 5. No, pero espérame, ya voy a entregar el premio. Y ahora sí, para que vea a Jackie que sí cumplo. Primer lugar fue Paul Le vamos a dar... Ver, ¿tú quedas un segundo? 100 pesos de premio, ella dijo que 100 pesos A mi, papá, a mi papá como quedó en tercer lugar, le vamos a dar 20. 50 pesos 20. No, eran 25. 25 ¿Cómo es que lo traigo? 20. Es de 20 Un dólar Ganó un y dólar Y para mí, 50 pesos Está bien Ya ves pues Bien, sí, la verdad sí. Dos dólares y medio. Gracias, Jackie Fue. Pues, muchas gracias. Fueron cinco dólares, dos dólares y medio y cuánto? Un dólar. Un dólar. Exacto. Mm. <ríe> no, la verdad estuvo chido el reto, este. Un minuto más, me ah. lo acabo. Ajá, un minuto, en cuatro minutos te de acabas de acabar, este, los 15. 15. Muchas gracias por, por, por mandarnos ya aquí. Este, fue un reto agradable. y mucho. ¿Sí? Y de verdad, muchísimas gracias también a todos ustedes por ver el video. Espero que les haya gustado este video. Ajá, exacto. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. También recuerden varios seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Exacto. Así, Así que... que nos vemos. Muchísimas gracias, Jackie. Y también vayan al canal de Hola, mi papá. papá. Héctor. el Acabamos y... de hacer un video el miércoles, bueno, hace dos días, Vayan para que verlo. vayan a verlo. Ajá. Está chido. También vayan a ver el detrás que lo hicimos hace dos días. Así que nos vemos, ¡Oh, gracias, bien, Hasta la próxima. Muchas gracias.